Claramente que las llamadas han aumentado y de todo tipo. Los asesores telefónicos o los operadores telefónicos estamos en un rango de 15.000 llamadas telefónicas por día. Antes veníamos con un número aproximado de 4.000 a 5.000. Las demoras son lógicas y son entendibles por la sobredemanda. No es que no estemos preparados, sino que el resultado de esta demanda es el alargue en los tiempos de atención, ya sea o telefónico o a asistencia domiciliaria. Queremos transmitir la tranquilidad de que la asistencia se va a realizar por cualquiera de los canales de comunicación. Siempre vamos a dar una respuesta. Claramente que OSDE está preparado, claramente que está doblegando todos sus esfuerzos, todos sus aportes para trabajar. Todos juntos y la mayor cantidad de personas posibles para dar asistencia a este problema sanitario.